El día empezaba azul, la mañana era normal. Nada hacía presagiar que precisamente tú barrirías de las calles las oscuras existencias, los cristales rotos y mi angustia.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 El día empezaba azul, la mañana era normal. Nada hacía presagiar que precisamente tú. Barrerías de las calles, las oscuras existencias, los cristales rotos y mi angustia.